La Loto Cash tiene un dólares y si te llevas el premio te los entregan en un solo pago al igual que la doble revancha que cuenta con 125.000 mil dólares. Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica debes actualizarla para que puedas participar en sorteos y promociones como el del verano eléctrico. Crear tu cuenta es bien fácil, ¿qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica.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 Y ya estamos listos para los sorteos de esta noche. Comenzamos con el Pega 2. a su boleto si jugó Pega 2. Mucha suerte. Ya nos llega el primer número. Y es el 3. Repito, el 3. Segundo número. Es el 9. Repito, el 9. El número ganador de esta noche de Pega 2 es el 3-9. El 39. Pasamos a Pega 3. Busque su boleto sin jugó Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Primer número es el 3. Repito, el 3. Segundo número es el 2. Repito, el 2. Y tercer número es el 8. Repito, el 8. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 328, el 328. Y concluimos con el Pega 4 favorito de muchos. Espero que tenga su boleto. Primer número. El 7. Repito, el 7. Segundo número. Es el 7. Repite, el 7. Tercer número. Es el 4. Repito, el 4. Y cuarto número. Es el 6.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 Nueva subvariante de COVID-19 domina el escenario de contagios y reinfecciones en Estados Unidos. Preocupante caída del precio del petróleo ante el temor de una fuerte recesión. Esto y más en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, un grupo de alcaldes de la Federación de Municipios se acudió a la fortaleza donde se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi en la búsqueda de opciones para sustituir los fondos que perderán cuando se elimine el fondo de equiparación dentro de dos años. Según nos informa Bayra Acevedo, los ejecutivos municipales temen que la falta de fondos obligará a recortar la jornada de trabajo y la reducción de servicios a los ciudadanos. En la reunión de esta tarde, los alcaldes le plantearon al gobernador la urgencia de lograr la permanencia del Fondo de Equiparación para garantizar los servicios prescindibles para la ciudadanía. La Junta de Supervisión Fiscal ha ordenado la eliminación de ese fondo para el 2024. Por ahora tendrán 44 millones para los 78 municipios de los 368 millones que eran originalmente. El dinero, aun cuando permanezca este fondo, no da. suficiente, eh, eh, como quiera, estamos cu eh, cuatro millones por debajo de lo que eh, hubiésemos recibido si la Junta hubiese accedido a nuestras peticiones.